El IBEX 35 cierra plano y a las puertas de los 8.800 puntos. En la semana nuestros selectivos se ha dejado un 0,8%. La jornada la primera de octubre ha sido de gran volatilidad en las bolsas europeas. Dentro de nuestro índice, los mejores han sido los valores turísticos. La nota negativa la han puesto los bancos Arcelor, Farmamar, etc., etc. El Bitcoin, por su parte, ha estrenado un mes con un rally tras cerrar septiembre con una nota alfista. Volviendo a Europa, el IPC de septiembre ha subido a máximos de 13 años por culpa de la energía. En Asia, las bolsas han cerrado con caídas lideradas por el Nikkei japonés. Finalmente, Wall Street cotiza mixto tras la subida de la inflación PFE.